¿Quién me dice lo que es? Estos son los tres tipos de clientes. Abajo del todo, que es donde está la gran mayoría? ¿Quién se encuentra? No sabe el problema, no sabe la solución. Persona que no conoce el problema y que no conoce la solución. Cuando entendáis esto, ahora lo voy a explicar... Y os voy a explicar el método para lograr que esto funcione. Porque de nada sirve conocerlo si no sabes todo lo que hay detrás. Si no sabes cómo conseguir pasar de alguien que no te conoce a alguien que te compra. Persona que no conoce el problema y no conoce la solución. Aquí arriba, persona que... Eso es. Y aquí... Persona que conoce el problema y que conoce la solución. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio es la hostia. Que cuando empiezas un negocio online, donde no hay mucha gente, al principio es la hostia porque vas aquí. Persona que es consciente del problema y que es consciente de la solución. Súper sencillo. Es decir, si yo sé que tú eres una persona obesa, a la que ya sabe que lo que necesitas es perder peso, y ya sabes que yo tengo un producto de te hago dietas para que tú pierdas peso, va a ser sencillo venderte. Va a ser la hostia. No te voy a tener ni que convencer, ni guiñar el ojo. ¿Qué pasa? Y ahí viene el problema. Que aquí arriba... es donde está el 1%. Es muy pequeñito. Muy pequeñito, llegaste ahí arriba. Aquí abajo tienes problema, persona que es consciente del problema, pero que no es consciente de la solución. Es decir, alguien que quiere perder grasa, pero no sabe cómo pierdo grasa. Oye, vale, me miro al espejo, me veo aquí un triponcio, pero ¿cómo pierdo grasa? Aquí hay, vamos a poner, 9%. Pero ¿dónde está el puñetero negocio de verdad? Aquí. Aquí está el negocio de verdad. Si quieres crear un negocio a largo plazo, jamás, jamás puedes quedarte aquí. Primeras ventas, primeros lanzamientos, te van a ir genial. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si quieres crear un negocio a largo plazo, tienes que ir aquí abajo.